Bueno, es muy, muy grato para nosotros estar acá con ustedes y por supuesto recibir todo este apoyo. Muchas gracias. Aquí todo esto es en grande. David se ha encargado durante muchos años de hacer visibles estas enfermedades, pero desgraciadamente hoy todavía tenemos muchas deficiencias en esta parte. Hace algunos días estuvimos por acá con pacientes del estado de Puebla que nos los recibieron muy amablemente y les decían no tenemos medicamentos desde hace muchos meses, concretamente la entrada del de, de organismo de Insabi a, en, a inicio de este año. Y bueno, los pacientes están sin tratamiento todavía hoy. Todavía cuando tuvimos el respaldo de, de, de la Cámara, los pacientes siguen sin tratamiento. Entonces, les rogamos también que por favor pongan todas sus antenas y toda su difusión para que los estados entiendan que no deben de suspender tratamientos que si tienen dudas en el manejo de este nuevo organismo, pregunten, pero cubran, cubran los requerimientos de los pacientes para que no les falte tratamiento poco a poco sí lleven sus reglas de operación y sus formas legales de atenderlos, pero que no les dejen de dar tratamiento porque los pacientes no pueden estar sin él. Muchas gracias por el espacio y la atención.